¿Cómo lo haces? Bueno, vas a ir donde dice el último botón verde arriba a la derecha. Te va a llevar una página como esta y pones tu correo electrónico y tu contraseña y aprietas el botón que dice Entrar. Vas a buscar un botoncito en la página que dice Compra un paquete. Entonces lo que vas a hacer es que vas a apretar el botón de Añadir fondos para añadir fondos suficientes para el pago de tu plan. Vamos a suponer que yo voy a comprar el de 755 pues necesitaría poner 755 o más en la cuenta. Entonces aprieto donde dice Añadir fondos y te va a llevar a la dirección de Bitcoin a donde vas a mandar el pago. Entonces también puede ser Dogecoin o Litecoin, lo ves aquí. Y lo que haces es que copias la dirección que te sale allí de la cartera de Bitcoin en este caso, vas a tu cartera donde tienes los Bitcoin, aprietas el botón de Enviar o Retirar, que es lo mismo, y mandas la cantidad de dinero que necesites aquí a la dirección que te sale en la pantalla ten mucho cuidado que no te vayas a equivocar bueno, dicho eso ahí, por ejemplo, eso es solamente un ejemplo Bitcoin y entonces cuando lleguen los fondos que es unos minutos más tarde entonces es que vas a activar el plan si no activas el plan, pues no te funciona ¿cómo lo haces? es muy sencillo vas a apretar el botón que dice seleccionar paquete en el paquete que tú estás comprando entonces me va a preguntar ¿Quieres eh, comprarlo? Confirma, aprietas que sí y ya con eso está confirmado, ya está activo y ya puedes conectarlo al exchange. Bueno, espero que este video te haya ayudado. Cuando termines de hacer esto, nos avisas para ayudarte a conectarlo. Un abrazo. Elena Fraga se despide. Hasta el próximo video.